La, la intervención de la Juliana es titula para una analítica de la justa de construir l'Oximoron». Andaban Juliana y Benvinguda. Buenos días a todas y todos. Gracias Tixner por esta invitación a participar en lo que yo creo que es un espacio de trabajo de, de vanguardia que, que está reuniendo a un equipo interdisciplinario. Eh, comprometido con este tema bon de la como problema. también a que porque... eso es totalmente insuficiente para la interpretación simultánea y continuaremos con la palabra esta ponencia. No sé, Camilori. Alzo, so, gracias. Yo les decido salirnos este, del problema y buscar soluciones. Yo eh, intitulé esta presentación eh, analítica de aprendizaje justa porque, eh, en base a, a justamente lo que se estuvo, ha estado trabajando, eh, la analítica, como vamos a ver eh, en la exposición, podría ser mm, vista como un instrumento mm, más bien amenazador, más que como un elemento para expandir nuestros horizontes eh, de práctica eh, educativa. Y no digo que los voy a convencer, este, pero eh, intentemos este, este recorrido. Bueno, a riesgo de, de aburrir a alguien, vamos a empezar con las eh, definiciones eh, iniciales para entrar en la lógica de, de la analítica y entender por qué yo digo que podemos deconstruir eh, el oxímoron. Lo dejo ahí eh, todavía pendiente como tema. Bueno, la analítica, eh, como les comentaba, se basa en la captura de datos, la generación de modelos basados en algoritmos, que después generan paneles de visualización. Después voy a mostrar algunos ejemplos. Pero su norte es representar un concepto pedagógico como, por ejemplo, estudiantes en riesgo de abandonar o estudiantes que pueden trabajar más independientemente o que se pueden autorregular o cómo puedo mejorar eh, mi diseño. Eh, como vemos en la imagen, eh, digamos, eh, hay varios sistemas que podrían digamos, ser una intersección de plataformas públicas y privadas eh, según la capacidad de eh, desarrollo tecnológico que tenga la institución que genera o usa un sistema de analítica eh, y, y más eh, sistemas íntegro más modelos y más representaciones y más recomendaciones eh, puedo generar sobre el comportamiento de aprendizaje que quiero promover. Sin embargo, lo que acaba sucediendo en la práctica es que o bien eh, se, se venden soluciones eh, desde una plataforma comercial que es la única que captura datos, o bien estamos en nuestras instituciones públicas con nuestro solo entorno digital de aprendizaje como puede ser eh, un Moodle. Pero entonces, ¿por qué hablar de construir el oxímoron? Un, digamos que un oxímoron es, es una definición con dos términos que se contradicen. Y aquí la contradicción es que si analizo para controlar el comportamiento, ¿cómo podría ser justo? ¿Cómo podría representar? ¿Cómo podría generar un esquema participativo de trabajo con los datos en el proceso pedagógico? Les voy a, contar, les voy a presentar un escenario para pensar esto. Eh, tenemos a la profe María con su analítica eh, eh, basada en una, eh, Smart Class, que es un plugin, un módulo que se puede integrar en, en Moodle, obviamente pago, eh, y eh, a partir María tiene a disposición esta representación, y como ven en el esquema de la derecha, el rojo significa el alumnado en riesgo, el marroncito la mayoría del alumnado, Sí, sí, sí, sí. Sí. A ver, ahora mejorar. Es un poco corneca. Puede ser. De, sí. Bueno, eh, decía que la profe María usa eh, el sistema eh, Smart Plus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 Eh, de quien piensa como programador y de quien piensa eh, como eh, abogado y eh, eh, eh, como eh, justamente eh, persona en la administración pública. Bueno, el gobierno, muchas gracias. Muchas gracias.